Ese es nuestro modelo, son nuestros datos. Lo que tenemos que hacer ahora en nuestro proyecto de Toa es ir a la pestaña Datos y en Fuentes vamos a tener que configurar nuestra eh, nuestra base de datos. Vamos a lanzar el proyecto con nuestra base. En el motor tenemos que elegir el motor PostgreSQL porque es el que estamos usando. Donde dice Profile tenemos que ingresar la dirección del servidor, la dirección IP o si el servidor tiene un nombre, o sea la dirección del servidor. En este caso como el servidor está corriendo en esta propia máquina ponemos en localhost el puerto en este caso es el que viene por defecto somos el usuario y lo tenemos acá cada uno sabe su usuario y su contraseña la base que acabamos de crear se llama es de aprender cuando vinimos a al pg creé la base de datos de aprender y esa es, ese mismo nombre tenemos que poner acá donde dice sí, base completados esos campos y yo lo voy a guardar todavía va a decir si se pudo o no pudo conectarse a la base de datos en este caso, no se pudo conectar no. a la base de datos. ah, le cambié para cuando el todo ah, le puse un password y ahora ya no le sirve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí desde... ah, y si sí, era eso bueno, nuestro proyecto está vacío tenemos que vincular con la fuente vamos a la pestaña de datos, en la pestaña de datos vamos a ver que hay una sola fuente lo vamos a configurar y tenemos que rellenar igual que recién motor postgres perfil localhost, puerto que viene por defecto, nombre de uh -huh. usuario postgres o el que ustedes hayan elegido y la clave que ustedes hayan elegido la base, en la que creamos, base de datos a los sí. y probamos de nuevo acá vemos que todo ya no se me queja de que no se puede conectar y lo que me está pidiendo ahora es que no me olvide de establecer el esquema con el que vamos a trabajar. El esquema es que aprender, el esquema por defecto es que aprender, vamos a guardar y algo importante es poner acá en el encoding la verificación de la Con eso queda vinculado el proyecto a la base de datos.